En general me parece bien eh, el, la reducción del, de la jornada de trabajo en Chile. Eh, era un, una demanda de, de largo tiempo ya y que finalmente se, se formaliza en 2017 eh, y que después del cierto trámite legislativo, eh, bueno, pues la situación de la del estallido social y después inmediatamente después, eh, o casi en paralelo con, con en la llegada de la pandemia, queda un poco eh, apartada ¿no? o, o relegada eh, de la urgencia de, de la política pública. Y es lógico, dentro de todo, eh, que eh, no hubiese sido como prioridad. Ahora que estamos eh, nuevamente con la, con la vuelta, eh, a la nueva normalidad, porque, efectivamente, nada va a terminar siendo igual. Eh, con la crisis, con la inflación y con la recuperación, eh, bueno, está, yo encuentro que es positivo que esta discusión se ponga sobre la mesa, porque, todo, porque además nos hemos aprendido varias cosas ¿no? del, de lo que ha ocurrido en el mundo del trabajo durante estos eh, dos años y medio, tres años, eh, que, que hemos vivido últimos años, ¿no? que puede eh, romper ciertos mitos mm, en torno a una reducción de la jornada. Algunas de las cosas principales, por ejemplo, eh, que yo traería a colación respecto de la discusión eh, en esta materia es que eh, en realidad Chile, es los países de la, de la OCDE, eh, de los que tenemos ma mayor jornada de, de, de trabajo. Una jornada de 45 horas semanales con un máximo de 10 horas diarias, eh, la verdad es, es que es una jornada muy extensa, eh, sobre todo si tenemos en consideración que eh, la población está principalmente eh, concentrada en las zonas urbanas y especialmente tenemos una gran eh, población en, en, por ejemplo, en el Gran Santiago. Entonces, en general, a esas horas, a esa jornada de trabajo bastante larga, hay que añadirle eh, los largos periodos de desplazamiento, ¿no? que eh, de alguna u otra manera también forma parte del tiempo que eh, las y los trabajadores disponen para, para su jornada laboral, en el sentido de eh, dedicar a, eh, a realizar eh, la, ...la prestación laboral eh, más allá del de tiempo efectivo que esté dentro de la empresa o de la organización. Eh, y luego, por supuesto, hay que añadir eh, los horarios de, de colación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso hace que las jornadas sean en lo, en, en lo real, la, el número de horas que se dedica en el día a eh, realizar el trabajo, si tenemos en cuenta todo ello, eh, son horarios bastante, bastante extensos. Eh, por otro lado, no se dice relación con lo que ocurre en países parecidos, ¿no? Eh, ya formamos parte desde hace varios años de los países de la OCDE, y, y en realidad vemos que eh, eso no, no es así, o sea, nosotros tenemos... Eh, casi un 12%, eh, o sea, tenemos en general ¿no? 1, 1900, más de 1.900 horas anuales de trabajo en Chile, si eso se suma además a que ya tenemos eh, una, eh, unos descansos eh, con motivo de vacaciones que también son bastante eh, reducidos, tres semanas, eh, o 15 días en realidad, son, son, es poco tiempo, eh, nos damos cuenta de que en términos generales las jornadas eh, eh, anuales, en eh, número de horas, son, son bastante extensas, como decía, alrededor de, la, de las 1.900, más de 1.900. Eh, el 70% de los países, por supuesto, de la OCDE tiene eh, una jornada de trabajo infinitamente menor que la nuestra eh, y, y países eh, como Suecia, ¿no? como Francia, eh, el, de hecho, la, el 80%, o sea, la mayoría de los, de los países de la OCDE tienen jornadas de, de 40 horas, que son eh, un aproximado de, de 8 horas de trabajo. El pacto social que se dio después de la Segunda Guerra Mundial decía ¿no? que eh, ocho horas para trabajar, eh, ocho horas para dormir y ocho horas para descansar. Entonces vemos que estamos muy lejos eh, de lo que ya hace muchas décadas eh, se prometía a las y los trabajadores. Evidentemente hay una discusión en torno al eh, el, el impacto que eso tendría en la productividad laboral. Pero no podemos eh, desconocer que la productividad laboral, eh, y cada vez más, y nos lo ha demostrado el teletrabajo en estos dos años de pandemia, está más asociada a eh, la interrelación eh, hombre-máquina, ¿no? la tecnologización del proceso productivo eh, que en sí... Eh, el, el número de horas en las que podemos estar eh, sentados o realizando eh, cualquier actividad, sentado trabajando o realizando cualquier otra eh, actividad laboral a través de, de otros mecanismos, ¿no? Entonces, eh, no es tan así que, eh, que la productividad laboral necesariamente eh, se, se pudiera haber afectado y tanto hemos aprendido. Eh, de que eso en Chile en concreto eh, no, no tendría por qué llegar a ser eh, que eh, por ejemplo si comparamos las cifras eh, del principio ya de la pandemia donde ya estaban hasta el año 2020 con la eh, en, en productividad media laboral con la productividad media laboral que había el año anterior tenemos que retrotraernos a antes de, del estallido social, por lo tanto tenemos que tomar el segundo más o menos el segundo eh, trimestre móvil, eh, hay un alza eh, con, el, eh, con el teletrabajo donde los horarios de, de trabajo se diluyeron por estar confinados en los hogares de, en promedio, según un informe de la CLAPES, de, de la Católica, de 7,3%. Es decir, la productividad media laboral aumentó, eh, durante eh, la pandemia, que podríamos decir que es eh, el mejor eh, exponente de eh, la ruptura de los límites de la jornada laboral. Con lo cual, esto que... Eh, hemos aprendido ¿no? durante la pandemia, también pasó en cierta manera en algunos sectores económicos durante el propio estallido social en el que las jornadas de trabajo se, se acortaron, eh, vemos que eh, no hay una relación directa eh, entre, entre productividad eh, y, y, y jornada de trabajo. Además, no podríamos decir que países eh, del de, de Europa, por ejemplo, que tienen jornadas laborales muchísimo más, más cortas de lo que tiene eh, Chile, serían países eh, que tienen eh, problemas no de productividad, por lo menos son países que tienen una productividad mucho más alta. De lo, que, de lo que tiene Chile. El problema, insisto, en Chile no es un problema de jornada, no es un problema de número de horas, es un problema de productividad, productividad del trabajo, ¿no? media laboral, eh, y las productividades del, del, del trabajo, esas problemáticas se abordan más desde eh, el proceso productivo, la interacción hombre-máquina, eh, los medios... Eh, tecnológicos o los, los medios eh, de, eh, de tecnología más avanzada eh, y que por una jornada del trabajo. Por supuesto que eso significaría eh, mayor eh, nivel de cualificación de los trabajadores porque el trabajo se complejiza, pero eh, evidentemente eh, el, el, la, el nivel de intensidad en el uso de mano de obra Baja, aumenta la productividad con niveles de tecnologización más altos. Creo que por ahí es por donde está el desafío eh, de Chile más que eh, en la jornada de trabajo. De hecho, incluso ni siquiera creo que eh, el, el, la condicionalidad ¿no? del momento en el que estamos viviendo eh, pueda ser eh, un desincentivo. O sea, más bien las jornadas de trabajo reducidas lo que hace en muchos casos es eh, aumentar la calidad de vida de los trabajadores, eh, aumentar eh, la calidad del tiempo eh, también en cantidad y en calidad del tiempo por las actividades que se pueden hacer con las familias, eh, liberar un poco de la carga de cuidado eh, y eso significa trabajadores más contentos y más productivos. ¿no? Yo creo que sin duda. Eh, reducir la jornada de trabajo indudablemente supone liberar horas de trabajo. Liberar horas de trabajo supone disposición de esas horas, que tiene 24 horas el día siempre, eh, para dedicar a otras cosas. Eh, si lo miramos con un enfoque de género, por supuesto que una de las mayores dificultades que tienen las mujeres es eh, la conciliación eh, vida-trabajo, no vida personal eh, y trabajo, precisamente porque las mujeres, por pues la división del trabajo social que se produce después de la revolución industrial, no que es la que hace eh, que la mujer se quede en casa eh, realizando las, las actividades de cuidado, mientras que el trabajo remunerado, va al espacio público de la mano de los hombres que salen de sus casas para acceder a la fábrica, bueno, ese, ese problema de, que, nos, que nos lleva a las mujeres a tener que eh, asumir el trabajo de la casa, no remunerado, el de cuidado, eh, el trabajo doméstico, supone eh, por supuesto una sobrecarga en el caso de las mujeres que están económicamente activas, es decir, de las mujeres que están además realizando un trabajo remunerado, con lo cual la reducción de las horas eh, de la jornada incide, por supuesto, en una mejor compatibilidad entre estos dos espacios. Pero por otro lado, también eh, teniendo en cuenta las altas jornadas de trabajo que te tenemos todos, no, hombres y mujeres, también podría suponer bien gestionado desde los entornos familiares, eh, que el hombre pueda tener mayor disposición a realizar eh, este tipo de trabajo eh, de cuidado y, y de alguna manera favorecería la eh, corresponsabilidad, ¿no? el poder eh, llevar eh, la sobrecarga de, de trabajo que tiene actualmente la mujer y poder dividirla de mejor manera. Eso, claro, siempre y cuando esté acompañada la reducción de la jornada del trabajo con una, un avanzar hacia la cultura de bueno, generar nuevas masculinidades y, por supuesto, favorecer la igualdad al interior de la familia. Pero, por otro lado, también tenemos que conocer que Chile tiene una tasa de participación bastante baja, de la mujer en el mercado del trabajo, está, no llega al 50%, eh, y que a la base de esa escasa participación en el mercado del trabajo, cuando vamos a la encuesta nacional de empleo, la explicación está precisamente en que son las actividades de cuidado eh, las que impiden que la mujer pueda eh, acceder al mercado del trabajo. ¿no? Entonces, cuando tenemos situaciones de cuidado específicas, muy demandantes, hijos pequeños, eh, personas con dependencia, eh, ya sea por situaciones de necesidades diferentes, no discapacidad, o por eh, personas mayores a cargo, eh, pues evidentemente todo eso impide una incorporación de la mujer al mercado del trabajo y si lo hace, lo hace con este lastre, ¿no? que yo decía de la doble, incluso triple presencia, sobre todo teniendo en cuenta que los hombres chilenos en términos regionales de nuestra región latinoamericana son los que menos participan eh, de eh, la eh, repartición al, al interior de los hogares eh, de este trabajo de cuidado. Entonces, creo que por los dos lados, tanto desde, eh, desde el, la lógica o eh, del impacto que puede tener en la mujer como de la liberación de número de horas bien abordada desde la cultura eh, al interior de la familia por parte también de la jornada de los hombres, se puede eh, favorecer de todas maneras. Eh, la mayor participación eh, del, del mercado del trabajo de la mujer en el mercado del trabajo y también el hecho de una bajada de la discriminación no porque eh, evidentemente esta lógica de que la mujer es la que se hace cargo de llevar a los hijos al colegio, es la que se hace cargo llevar, eh, de llevarlos al doctor, etcétera, etcétera. Eh, bueno, también incide o están a la base de procesos de discriminación en la contratación, en la escala de la trayectoria formativo laboral, la escala de la trayectoria en las dinámicas de, de la vida del trabajo de las mujeres y están a la base. Por supuesto, estos techos de cristal, de que no se les puede dar a las mujeres mayores responsabilidades etcétera, etcétera. Entonces, eh, absolutamente sí. Lo primero, yo creo, es eh, hacernos cargo de, de una vez por todas de esta deuda de cuidados que eh, tenemos como, eh, como estructura social por el modelo capitalista que, se, que, que está impuesto, ¿no? Eh, la estructura de la división del trabajo del capitalismo clásico eh, supone que la mujer está en los hogares eh, a cargo del trabajo de cuidado y que ese trabajo de cuidado es un trabajo no remunerado. Entonces, eh, lo primero que hay que hacer es distribuir socialmente el trabajo. ¿sí? Es distribuir socialmente el trabajo y así podríamos liberar, como decía... Eh, a, a, a esta sobrecarga que está eh, socialmente impuesta eh, sobre los hombros de las mujeres. ¿no? Eso significa dos cosas, no solamente incluir al hombre en el trabajo de cuidado, sino eh, eh, vincular al Estado eh, en, en el, como responsable de, de las necesidades de cuidado. Eso significa también, por supuesto, que tenemos que cambiar el enfoque. El enfoque tiene que estar con un enfoque de política pública, un enfoque de derechos. O sea, son las personas que requieren ser cuidadas aquellas que eh, necesitan que el Estado de alguna manera los provea de ese cuidado. Y así se liberaría, eh, por supuesto, esa responsabilidad absoluta que recae socialmente sobre la mujer. Eh, por lo tanto, esa distribución social del cuidado, desde la distribución entre los géneros eh, y también desde este, este rol de liberar a la familia y entrar como prove, prove, proveedor de cuidado al Estado a través de las políticas públicas. Por otro lado, también esta deuda de cuidado está, por supuesto, al interior de las relaciones laborales, o sea, eh, para empezar, por ejemplo, la reducción de las 40 eh, horas de la jornada laboral no deja de ser una, un reconocimiento de que, eh, bueno, se necesita eh, mayor eh, jornada más, más corta por todo lo que, lo que ya he expuesto, para poder conciliar ¿no? y para poder incluir en actividades de corresponsabilidad también a, a los hombres. Eh, por ejemplo, ¿qué otro tipo de medidas? pues, Empezar a hacer políticas con enfoque de género, ¿no? Eh, también políticas de, de, de mercado del trabajo, de regulación de mercado del trabajo, políticas activas de empleo, políticas pasivas de empleo con un enfoque de género. Por ejemplo, el postnatal parental, ese postnatal que finalmente fue, se llamó de los seis meses, eh, ha sido un rotundo fracaso porque eh, desde el 2011 hasta el 2021 eh, solamente un 0,2% de los hombres han podido acceder a ese postnatal parental. A mi modo de ver cuál es el error, el error es que el postnatal parental sigue siendo una política pública que sitúa a la mujer eh, como eh, aquella que tiene el derecho, no a la mujer trabajadora, y no sitúa eh, al, al recién nacido, eh, al, al hijo recién nacido como aquel que tiene el derecho a ser cuidado. Si situamos y si damos este cambio con un enfoque de derecho hacia la persona que tiene que, tiene que ser cuidada, en este caso el recién nacido, eh, pues nos damos cuenta que eh, la, el recién nacido tiene un derecho a establecer relaciones eh, parentales con el hombre y con su padre y con su madre en igual medida y que no es eh, la, la trabajadora la que tiene el, el derecho a cuidar, que también es un derecho, por supuesto, pero que no lo tiene ella en exclusividad, ¿no? eh, En otros países ya existen postnatales que están diferenciados, ¿no? postnatales que eh, son del padre y no por ello se renuncia el postnatal eh, de la madre, entonces no entran a competir. Eh, sino que el, el menor tiene a los dos padres eh, en, en, en, en, en los momentos más tempranos de su vida. Eh, otro, otra medida, por supuesto, eh, es la, la, para empezar, la, sal, la cuna universal, ¿no? Si todos tuviéramos derecho, todas la, la, las madres y los padres, tuviéramos derecho a, a todos los niños, en realidad, que es el que, tiene el, que tendría que tener el derecho a eh, entrar de forma muy temprana al sistema de, de educación, ¿no?, a través de los jardines infantiles, pues, por supuesto, eso liberaría eh, ese tiempo y eh, facilitaría a la mujer poder entrar al mercado del trabajo. Pero además, desde dentro de las propias organizaciones, eh, que el derecho a la sala cuna sea un derecho para ambos progenitores, eh, también, y no, eh, insisto, de la, el, un derecho laboral de la mujer trabajadora, eh, eso significaría también eh, diluir el género, ¿no? No hay un derecho que se asocia a un género, sino un, un derecho que se asocia a un menor eh, que eh, tiene, tiene derecho a ingresar a un, un sistema de educación temprana. Eh, por supuesto, facilitar el teletrabajo porque ayuda a conciliar, absolutamente, pero con mucho cuidado nuevamente, con enfoque de género, o sea, a las mujeres llevamos desde ya hace eh, muchas décadas reivindicando eh, la salida en igualdad de condiciones hacia el espacio público, hacia el espacio del mercado del trabajo, y eh, ojo que volver eh, a hacer confluir el espacio de trabajo con el espacio de la familia en el, a través del teletrabajo significaría sacar a las mujeres de la visibilidad del espacio público y eso pudiera significar un retroceso eh, en, en todo lo que hemos avanzado en reivindicaciones feministas, ¿no? De igualdad salarial, eh, de, de igualdad de, eh, en, en, en términos de, de, de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vale, un, un, un teletrabajo, eh, facilitar el teletrabajo, pero facilitarlo con el cuidado de no sacar a la mujer del espacio público que sea un teletrabajo flexible a partir de las necesidades que las distintas circunstancias de la vida laboral ¿no? de la vida personal que a su vez también influye en la vida laboral eh, pueda pueda tener esa persona eh, también por supuesto no solamente a las mujeres el teletrabajo sino también a los hombres ¿no? eh, por todo lo que he dicho eh, trabajar muchísimo más, eh, desde la brecha salarial. Todos sabemos que, eh, bueno, desde el 2009, quiero recordar, eh, lo, el, los hombres, eh, o sea, ya hay una ley que dice que a igual, eh, igual trabajo, igual remuneración. Es decir, no puede haber diferencias salariales entre hombres y mujeres, pero en estricto rigor sabemos que eso no se cumple y, a la vista está, no lo dice eh, la, la encuesta nacional de empleo y eh, la, la, de, la de ingresos eh, cada, cada cierto tiempo. Eh, el Instituto Nacional de Estadística no, nos da información sobre que la brecha no solamente existe, persiste, sino que en algunos casos eh, se va ampliando, además, conforme la mujer va obteniendo mayor nivel de cualificación, con lo cual... Estas son medidas que permitirían eh, reducir la desigualdad de, de género en, en materia laboral, la fiscalización ¿no? sobre todo, eh, y, y por supuesto favorecer el sello igual a otro tipo de políticas que permitan a la, o que incentiven a las organizaciones a poder, eh, a poder generar políticas de eh, gestión de personas eh, con un enfoque de género, ¿no? que sean igualitarias. Eh, subir el sueldo mínimo, por ejemplo, la mayoría de, la, de las personas que acceden a un sueldo mínimo son, por supuesto, mujeres, ¿no? Y además... Eh, la fiscalización en materia de, de trabajo informal, que está especialmente presente en el trabajo remunerado de cuidados, ¿no? Son espacios complejos porque hay que entrar dentro de los hogares, pero necesitamos un mayor nivel de protección, por supuesto, de las mujeres y avanzar como se ha avanzado eh, en, en el derecho a, eh, al... al al desempleo, ¿no? Las prestaciones por desempleo eh, para las mujeres que trabajan en el sector de cuidado es súper importante porque le permite un cierto nivel de protección eh, para buscar nuevos empleos, ¿no? Ante eh, situaciones de, de, de necesidad, de que haya... Eh, jornadas demasiado largas, que la sobrecarga de trabajo sea excesiva, etcétera, etcétera. El tener un seguro de desempleo también ayuda a la mujer a, a la mujer trabajadora en el sector de cuidado a buscar mejores alternativas. Eh, también, por supuesto, favorecer todo lo que es el emprendimiento femenino. Sabemos que en las mujeres no... Eh, accedemos a bienes en términos generales eh, de la misma, con la misma facilidad que los hombres. Entonces, bueno, establecer mecanismos de financiamiento eh, eh, que, que entiendan ¿no? que la mayoría de los bienes están en general eh, a, eh, en, en manos de los hombres y por lo tanto flexibilizar esos requisitos de la banca, por ejemplo, establecer eh, po eh, políticas de financiamiento eh, a través del Estado, con programas directos eh, a través del Estado para mujeres eh, eh, que sean emprendedoras, y, y no solamente emprendedoras, sino que tienen pequeñas y medianas empresas y que quieren acceder a, a nuevos sistemas de financiamiento también sería absolutamente eh, importante porque además en muchos casos el emprendimiento femenino ta también sigue estando relacionado con actividades económicas que ya están feminizadas, por lo tanto podrían llegar a traer, eh, a generar mucha eh, mano de obra para, para mujeres, ¿no? Entonces favorecer eh, una, una mayor participación de la mujer en este mercado del trabajo. Pues eh, todo, todo lo que significa políticas públicas con enfoque de género eh, y todo lo que sea favorecer eh, la vida en general desigual que tenemos hombres y mujeres, yo creo que de una u otra manera la de educación, por supuesto, eh, con la famosa STEAM, con, con generar eh, mecanismos eh, donde a través de, de las políticas de, de educación donde las, las profesoras eh, mujeres se contratan a más profesoras mujeres en biología, en matemáticas, eh, trabajar en políticas activas de empleo con enfoque de género favoreciendo eh, el, eh, la incorporación de, de mujeres y perfiles profesionales en sectores masculinizados e incentivando la contratación de mujeres. Hay muchísimas muchísimas medidas que se pueden aplicar desde la política pública para favorecer la inserción laboral de la mujer. Tantas cosas dan para mucho tiempo, pero, pero lo primero es entender que ya está muy comprobado que la, las autonomías de la mujer y los sistemas de violencia de, de, la, de la mujer hacia la mujer social, estructural hacia la mujer, están absolutamente interconectados. Entonces, eh, que es necesario tener en consideración que eh, la violencia económica, la violencia de género, la violencia en el acceso del poder, se, eh, se retroalimentan entre sí y que por lo tanto incidir en cualquiera de, estos, de estas de, de culturas ¿no? que generan violencia, eh, modelos culturales patriarcales que generan violencia supone también romper ese círculo vicioso de la violencia y empoderar a la mujer. Pero por otro lado eh, que eh, necesitamos generar eh, cambio, un cambio cultural que es un cambio de largo plazo y eh, trabajar en eso desde todas las políticas públicas especialmente desde la educación. Pero por otro lado yo creo que a la base o lo más importante es que necesitamos Necesitamos eh, sistemas de eh, diseño de política pública o, o generar políticas públicas, incluir las políticas, en las políticas públicas el enfoque transversal de género. Todas las políticas públicas requerirían o debieran requerir... Eh, incluir este enfoque porque hombres y mujeres vivimos de manera distinta eh, y eso es un hecho eh, y percibimos la realidad de manera diferente porque nos llega de manera diferente. Por lo tanto necesitamos una, un involucramiento de la política pública que nos vea desde en todas las fases del ciclo de la política pública, ¿no? eh, en, que nos vea y que nos visibilice a través de eh, ese estudio, medición, desde todas las fases del diseño de la política pública o de todas las fases de la vida de la política pública. Eh, yo creo que eso es como lo más importante. Por supuesto que en el mercado del trabajo y lo que es trabajo en sí, yo no diría solamente en el mercado del trabajo, ya el trabajo de cuidado es un trabajo reconocido, ¿no? se reconoció desde el 2018 por la propia OIT, como un trabajo social, eh, un trabajo que genera valor social. Entonces que lo entendamos así, que entendamos que el mundo del trabajo es un mundo que se compone del trabajo remunerado y del trabajo no remunerado, que hay una deuda de este modelo de sociedad eh, que, que hemos generado eh, de este modelo capitalista, eh, pero que podemos seguir avanzando eh, para generar nuevos sistemas, nuevas políticas públicas que se hagan cargo por fin de esta deuda, de este modelo que, eh, social eh, que tiene hacia las mujeres y que, y que generemos unos espacios a través de la política pública que sean más amigables para toda la diversidad eh, también entendiendo la diversidad en términos de interseccionalidad, ¿no? donde, donde las distintas condiciones de diversidad eh, generan superposiciones de violencia eh, cuando hablamos de, eh, de género.